Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Avis Borboa Olivera. Soy el director, el creador y el guionista de la serie web La Presa. Aquí en Tijuana, en Baja California, tenemos una edificación, es una presa, literalmente es una presa. Y alrededor de esta se envuelve una serie de leyendas urbanas o mitos que alrededor se han construido con la gente que vivimos aquí cerca. Y esta misma historia la quisimos llevar a la pantalla y plantear a la gente, plantear algo que nosotros vivimos, que es algo común de encontrarnos con este tipo de leyendas urbanas. Así es como surge la serie web La Presa. No, ya se va a hacer de noche, ve. No, no ay, nunca quiero ser... De no saber a ciencia cierta cómo una iluminación iba a cambiar toda una escena y tenía todo un sentido detrás y había un significado cómo la dirección era más importante también dentro de la participación con los actores y las actrices esos retos uh, principalmente de producción nos llevaron a poder entender la dinámica y eso verlo mucho, mucho tiempo después porque al inicio como no teníamos conocimiento de ello obviamente no sabíamos hacia dónde íbamos yo insisto, yo le recomiendo que ni vaya una producción, una buena producción, un conocimiento amplio de lo que es el cine, no solamente en fotografía, en dirección, en actuación, en producción. Creo que todo se, es, es uno mismo y tendríamos que conocer todas estas aristas para poder tener y presentarle al público una webserie de calidad. Hace muchos años nos lo advirtieron que no debíamos jugar con ellos cada noche. Consideramos que Hitsbook ha sido una muy muy buena plataforma, agradecemos que nos hayan hecho partícipes de este gran proyecto porque así podemos llegar a otras personas, a otro público y agradecemos enormemente que sean, que nosotros podamos ser parte de, de su historia.